Identificado solo como Mamadeo, un joven es acusado de múltiples robos en esta ciudad de San Francisco de Macorís, entre estos a un punto de ventas de rubros en la entrada a las cejas. Mientras era conducido al comando noreste de la Policía Nacional, al ser cuestionado, manifestó. Yo me robó un banco. Un banco. No fue mi. Se está acusando de un robo de las dos plagas. ¿Tú conoces a ese joven que tiene ese negocio ahí en las cejas? Yo ni sé de lo que me están hablando. Yo no sé por qué tú estás aquí, por qué tú crees que estás aquí. Yo no sé, esta gente que está en el gancho. <risa> en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.